Ahí, venga. Cogerlo con la otra. Un reto. Me cago está en lo hirviendo. No, no, no, no, no que está quem... claro, Oye, que. Cogerlo, cógelo, cógelo. No puedo sujetarlo no. más. <risa> Pero con dos huevos está tío. Qué más que no vea. Chupa tardito, ah, no, no, chupa tardito, súper efectivo. Chupa. Mira, mira, mira. Que no, Ay, es mío, broma. Chupa, chupa, que no es broma, mira. Ahí se nota la zona Ay, que está afectada amigo. con una abrasión Ay, leve. Yo, qué juego. Hay que probarlo en la casa, que Sí. sí Coger señorita, cosas que, que quemen. Señorita, que que y que la hagan vuestros hijos. Eh, si sí, ves sí. que se pone morado, no para no, que nada, se preocupe. Es por la quemazón. Ya <risa> se va a morir. Y bailemos. Y bailemos. Y bailemos ¿qué? ¿Qué?